¿Dónde ver el partido Santos vs Querétaro de la fecha 16 de la Liga MX? El duelo Santos vs Querétaro tendrá lugar el domingo 23 de abril, para terminar la jornada 16 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. A continuación, todos los detalles sobre el juego que se llevará a cabo en el Estadio Corona en Torreón, Coahuila. El equipo lagunero recibirá a los gallos blancos en casa, con el objetivo de garantizar un puesto en la zona de repechaje, ya que una mala combinación de resultados podría desplazarlos del lugar número 12 y, por lo tanto, quedar fuera de de la competencia. En cambio, el equipo de Querétaro se ha visto afectado luego del empate sin goles frente a Tigres en el compromiso anterior, lo que provocó su descenso en la tabla de posiciones, llegando al decimotercer puesto. Si bien, Santos es favorito contra los dirigidos por Mauro Guerr, pues registran nueve victorias, dos derrotas y dos empates en los últimos enfrentamientos. Una derrota para los de Torreón pondría en riesgo el pase a la siguiente ronda. ¿Dónde ver Santos versus Querétaro? El compromiso que cierra la fecha 16 del balompié mexicano el siguiente domingo 23 de abril a las 7 y 5 de la tarde, será transmitido en el servicio de streaming VIX y Gallos Blancos y el repechaje. Matemáticamente, los emplumados son el último lugar en la tabla de cocientes, situación que, en otras circunstancias, habría provocado su descenso a segunda división. Sin embargo, al eliminar tal condición, la escuadra es acreedora a una multa de 80 millones de pesos. Adicionalmente, por los estatutos de la propia Liga MX, aunque escalara a uno de los ocho equipos que juegan la reclasificación para avanzar a la liguilla, no podrá participar en el repechaje.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 subestimarlo, por el contrario.